mari compuche página meo hola amigos que están en nuestra página ahora queremos mostrarles un pequeño juego para poder enseñar eh, cómo estamos cómo está nuestro estado de ánimo ya esto mediante eh, cartulina se construye los emoticones ya varios en este caso aquí hay cuatro y con un Palito de lado para poder eh, sostenerlo, ¿ya? Entonces yo puedo eh, preguntar a los niños en este caso si son obviamente el grupo Chumbleimun o si es a un niño o niña en particular Chumbleimi, ¿cómo estás o cómo están? ¿ya? Y pueden responder como acá mostrando su carita Ayuklen, estoy feliz, tremolen estoy sanito o sanita felén, felén, estoy más o menos, o, weñán, estoy triste, ¿ya? Esa entonces la forma que se puede utilizar esta carita, si usted se fija, se va pasando y va mostrando el estado de ánimo con el cual se encuentre cada niño, ¿ya? Ayuclen, Chemolén, felén, felén y Wenyan, clen, ¿ya? Esa es la forma. Ahora la, los emoticones va a depender de cada niño en el cual eh, se sienta más identificado, ya. Y la cantidad también va a depender, de igual criterio, de en este caso quien esté realizando la actividad, ya. Es una forma muy didáctica, lúdica de poder eh, enseñar para hacer algo distinto también y que sea más entretenido enseñar en este caso el Mapo Sumun. de tipo pichigeché, aukantun meo, soy come a Zumun, Mapuzumun Meo. Así de esta forma más entretenida los niños pueden aprender algunos conceptos en Mapuzumun. ¿ya? En este caso para poder expresar y decir cómo están. Eh, Le voy a juntar algunas fotos para que puedan ver cómo se construye. muy sencillo y se puede realizar obviamente en conjunto con los niños. ¿ya? Espero les guste y nos estaremos viendo. Chatumay, peo callar.